Hola, muy buenos días, tardes o noches Hoy estamos en un nuevo video para el canal En un juego llamado Roblox En uno de sus minijuegos llamados Smashing Simulator Si quieren ver más videos de este tipo Por favor dejen su gran like Suscríbanse si aún no lo están Y también activen la campanita Así que comencemos chicos, hoy estamos en un nuevo videojuego en el canal Smashing Simulator, creo que se llama así Se trata de destruir bloques y esas cosas para seguir subiendo de rango Y hoy creo que voy a hacer unas 5 o 6 partes de este juego Si quieren ver más recuerden hacer lo que les dije ahora mismo Así que empecemos a destruir cosas A ver, yo tengo entendido que destruir trata de esto 3 de darle 58.000 golpes a estas cosas y seguir subiendo de nivel. De hecho no son tantas veces que les tengo que dar. Son como unas 5, 8 o 10 veces que debo de darle. Como que digamos es un poquito aburrido ir avanzando así de lento. Así que si ustedes... Para no verlos ustedes mientras estoy aquí. Entonces vamos a hacer un cortecito. Miren, subir de nivel. Un cortecito para... Ver cuánto dinero junto y comprar unos nuevos martillos y unas nuevas mochilas. Que parece que las dos cosas que tengo son mi cacas. Bueno, ahorita volvemos. Chicos, ya he estado aquí rejuntando 3000 de oro. No sé en cuánto tiempo llevo aquí. Creo que muy poquito, mucho. Pero miren, es muy barato. Así que vamos a ver hasta dónde alcanza. A ver, esto no, esto no. Esto es lo que digo. A ver. ahora las mochilas. A ver cuánto cuesta este. 2000, ya no me alcanza. Otra vez me quedo sin dinero Vamos a probar Espera que yo pensé que Vamos a probar cuánto año hago ahora Con este de diamante parece 8. No manches Uh pero es más lento O oh, es de la misma velocidad Se me hace a mí que es más lento A ver voy a explorar el mapa Porque lo primero que tú es enseñar el mapa Y aquí me dieron 500 de oro A ver Aquí parecen como mundos y huevos. Ah, vamos a ver esto. Parecen huevos y mundos. Mm. No me interesa mucho, porque en cada video creo que voy a ir a algún, a algún mundo, tal vez. Si ustedes dejan mucho apoyo en este video. Esto es de voces. Mm. Me enfrento contra uno, ya que tengo de diamante. A ver. Cada 30 minutos un alguien spawnea en encima de la torre. Lo, cosas que dropea. 10.000 de aura, 25 25.000 diamantes, 10 a 5. Y un, un. Una mascota de. ¿Cómo se dice? De jefe. 3% de que caiga. Así que vamos allá. Es parkour. Yo soy re malo en parkour. ¿Por qué no pusieron una escalera y ya? Ah, mira otro cofre. Ahorita lo abro. Para que ustedes vean cuánto. Van. A ver. Otro cofre. No, pues este ya lo, ya lo agarro. Cofre mío. Ahí está. Un poquito de piso. Mmm, esta no me gusta. Y además con lo que voy. A ver, cuatro minutos. La puerta se abre en 4 minutos O sea, hice todo esto para nada Bueno, voy a ir al cofre donde estaba Ya, ya lo abrí Creo que me dan demasiado oro Así que vamos para la tienda Ya llegué a la tienda A ver, ¿ahora qué? Voy a poder comprarme Martillo, sobre todo A ver, 25 mil Nah, muy caro Es muy tacaño 8.000, está bien. Y aquí, ¿para qué me alcanza? ¿Y esto cuánto vale? 4.000. No, pues no alcanza nada más para la mochila de Ruby. Ahora, para ver cuánto ya pego ya. Me voy a equipar el de este. Y esto se recarga en 5 minutos, así que voy a tener mucha fuente. A ver esto, ¿cuánto? Toma. Toma. Toma. Toma. 15. De verdad, no puedo hacer más daño. No. Acabo de partirlo en pedacitos al pobre. Ya, muerte, muerte, muerte, muerte. Adiós. Sí. Ahora otro. Es que nadie se puede resistir contra mi fuerza, papú. ¡Nadie! Me he estado dado cuenta de que el martillo tiene una cara. Pobrecito debe estar sufriendo el pobre de ¿Sí? eh, tanto que le estoy dando contra el muro a esta piedra se está muriendo <risa> bueno otra vez a la tienda creo que ya terminé sí gracias quiero ir ahora a la tienda que está por aquí que no gracias Aita. no no quiero comprar robots sí. y dónde está la tienda ahí ya de verdad ahora vuelvo otra vez Creo que nada más me alcanza para una mochila Así que vamos a comprar la siguiente Porque soy demasiado tacaño Y no quiero seguir buscando La de Rubí, que parece muy pro Pero en realidad La de Esmeralda es mejor Así que a equipármela ¿Y dónde está mi mochila? Que no la veo A ver, ¿dónde está mi mochila? Que yo quiero mi mochila Por favor, quiero mi mochila A ver. No tengo mochila ¿Dónde guardo los bloques. En un bolsillo, en mi bolsillo o en mi camisa. ¿Dónde los guardo? Ay, ay, ay. ¿Cuánto? A ver, no voy a ser corto. ¿Cuánto me falta para el mundo 2? ¿Qué necesito para el mundo 2? A ver, puedo entrar? Compra... Un cohete para desbloquearlo. Si implica Rob, ya. adiós este juego. A ver, esto me de oro. Mmm... Mm, ¿Y esto cuánto? Me voy a comprar uno de estos Ah, que te compres Que te compres, no me deja Ahí está A ver qué sale Por favor, mucha suerte, por favor, por favor Un común. Un Uh, qué maravilloso Una abeja de cubos que ni siquiera mueve las alas Cómo está volando A ver Ah, creo que es esto 40 mil, no es tanto Compraba lo que he gastado No es tanto Así que a seguir destruyendo Volvemos cuando pueda He estado investigando el mapa junto a este cofre Y encontré una escalera bien camuflada Que no había visto y encontré esto Ay, de verdad Vuelvo aquí Es que por qué me esperaba Algo más bonito y maravilloso ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué? De verdad me decepciono. Me acabo Creo de... que ya puedo entrar a esta puerta. A ver, entra. Que entres. Que no me deja. No me deja. Otra vez debo de esperar cinco minutos. Ay, no. Espera, que quiero seguir explorando. A ver, y si me avinto desde aquí. ¿Qué pasa? No me pasa nada. A ver, puedo llegar hasta aquí? No. Eh... A pegarle al cofre. Toma. Este medio gema. Un cofre oculto. Y ahora cómo yo salgo de aquí. Ahora cómo yo salgo de aquí. Ayúdenme. Creo que la salida estaba en mis narices. Estaba aquí. No, pues. Qué mal oculto, eh. Yo no me había fijado. Es que soy retrasado mental o qué. De que no me fijo en los detalles. A ver, este que ya se puede. Ahí está, toma Ahí está Espera que te clames No me deja Ahí está Bueno chicos, ya cuando pueda irme al espacio O luchar contra el jefe, volvemos Pero bueno, antes de irme a la misión esp espacial Me compro un martillo de ametista A ver, vamos a probar Se me lengua la traba A probarlo A ver Se ve muy grande oh, Lo mató a uno No manches, que amo bueno, con esto voy a recolectar más rápido. Así que ahora volvemos ya cuando tengo 40 000, que ya lo tenía. Pero no, no. Yo me lo tenía que gastar en esto. Yo me lo tenía que gastar en esto. De verdad. Bueno chicos, creo que ya puedo comprar la de esta. Me voy a desequipar esto porque hace mucho laja. Así que lo voy a comprar. A ver, vámonos al espacio papu. ¿O no, para dónde me voy? Ya, Mira, mi abeja transparsa todo. Es Dios. Es Dios, mi abeja, mira, se metió conmigo. Mira, va a volar junto a mí, se los ha puesto. Va a volar hasta el infinito y más allá. Es que lo sabía. Es que lo sabía ese teletransporte. Yo me voy para el espacio. ¿Dónde estoy ahora? Oh, pero yo quería ir a la luna, no a la, una isla pirata. Deja, voy a investigar. A ver, teletransporte, tienda, un cofre por supuesto, los cofres siempre son bien recibidos, ahí está, mil de oro A ver, ¿qué hay por aquí? Hay un castillo pirata, deja voy al castillo pirata Oh mira, otro boss, ya ni me importa, de todos modos es puro parkour, a ver qué es de parkour la puerta abre en 17 minutos. Al menos voy a hacerme parkour. Si me muero, pues díganle a mi mamá que la quiero. <risa> a ver, este que este... Está más difícil que el otro. A ver. ¡No! ¡Ah! Sí, me morí. Bueno, chicos, aquí termina el video. Yo bailando yoga con un mártigo gigante de color lila, morado o rosa. Con una abeja hiper cuadrada. Más que del minecraft. Hasta las alas son cuadradas. No tiene píxeles ni nada. Nada más tiene un modelo muy chafa. Si ustedes quieren. Ver la segunda parte. De este video. Recuerden mucho. Una meta de 5 likes. 30 visualizaciones. Y un suscriptor nuevo. Y vamos a hacer la segunda parte. Adiós.